Medio, medio ¿Vento uno en larga? ¿Está bien? Uff, ¿qué me mete? Esa Ah, no tengo bala. ¡Quieto yeah, estoy arriba. Todavía no sé cómo pierden B si son tres. Corta. Uno más banana, uno más banana Los dos bananas, los dos Nada. Nada. No, le pegué headshot de otra vez Uno tocadísimo, hermano ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! bueno Yum, yum, yum, ¿Eh ventanas. Ah, claro, claro. ¿Qué es eso? ¿Me han L. No puede ser más cuidado. L. ¿Qué pasa, Gracias. Conector, están los dos de rata, cuédense, voy a dar a fin, valió. ¡Valio! Chuka, chuka, chuka, chuka. Me corrieron en medio out. A oh, cabiera, cabiera. Tengo bomba en conector Tô petando. Vem pra lá, assim, não bode dar a cara não. Correu medios. O outro tava pra lá, você deve ter caído já. Boa, pega a arma, pega a arma. Boa. 2 mid 3 3 4 Dale, dale. Uy. Conecto. Qué triste está ahí, Nice, deu melhor fazer lá. Pega fundo aí, banheiro. un el otro amarillo. un fondo. Sí. Están plantando. Ay. Había uno ahí. Ubrime, ubrime, ubrime. Corta, corta, en sacos, ubrime, amigo, ubrime. eso no se hace. Yo te estaba, fíjate, fíjate, fíjate, tengo una acá. Silencio, porfa. Murió. cuatro años. Como le fallé la primera bala, se me todo.